Y vamos a hablar acerca de una coproducción que había ya la televisión conjuntamente con Prensa Latina Bolivia, estamos hablando de la corresponsalía en nuestro país, han realizado eh, documentales médicos en el TIPNIS, se va a presentar hoy a las 6 de la tarde en el Centro de Telecomunicaciones en la Avenida Mariscal Santa Cruz. Está la directora de este documental junto a nosotros, Viviana Díaz, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por venir. Gracias por la invitación. Muy bien, hablemos acerca de eh, qué es lo que nos vamos a encontrar, quienes nos demos cita hoy a las 6 de la tarde en el Palacio de Telecomunicaciones. Eh, ¿Qué vamos a encontrar en esto, Médicos en el TIPNIS? Médicos en el TIPNIS es una serie documental Basada principalmente en la labor de los, médicos, de los jóvenes médicos que elaboran en el programa Mi Salud, del Ministerio Boliviano de, de Salud, en estas regiones de la Amazonía Boliviana. Específicamente el, el material aborda la vida de las comunidades mojeños-trinitarias de Puerto Pancho, San Juan Bautista y Buen Pastor. Eh, sobre eso va toda la serie, sobre la labor de estos médicos en esas zonas, tomando como referente el trabajo de Elvis, Corini, Max Choque y Keila Ávila en estas tres comunidades. Muy bien, estamos hablando de médicos eh, bolivianos, jóvenes médicos bolivianos que se adentraron en este territorio como es el Pimnis, eh, encontrándose con realidades muy diferentes a las que estamos acostumbrados, por ejemplo, en las ciudades, es decir, a ciertas comodidades que uno pueda tener en las grandes urbes. ¿Qué te has encontrado cuando te fuiste al TIPNIS para grabar este documental? Efectivamente, nos encontramos eh, realidades totalmente diferentes a, las, a la condición citadina. Son personas muy humildes, pero muy ricas en cuanto a conocimientos y en cuanto a su relación con la naturaleza. Nos encontramos también personas muy hospitalarias y eh, desde el punto de vista, bueno, ya más concreto, sí, nos encontramos realidades quizás eh, no las acostumbradas a las que tiene una persona que vive en la ciudad, sea cual sea su condición. Eh, en muchos casos no tienen aún agua potable, en muchos casos... Eh, aún tienen eh, dificultades para acceder, entrar o salir de sus comunidades porque son eh, territorios bastante eh, eh, naturales, por así decirlo, todo se conecta a través del río y largas horas de caminata, pero así todos son comunidades con sus escuelas, son comunidades que muchas tienen sus telecentros eh, con sus paneles solares en las que pueden eh, tener acceso a televisión, eh, internet y tal. Eh, incluso eh, señal telefónica en algunos casos. Tienen sus escuelitas y tienen estos puestos de vecinales de salud en las que laboran entre uno o dos médicos que están con ellos 21 días y luego salen a descansar algunos días del mes. Ahora, Viviana, ¿cuánto tiempo te tomó llegar hasta estos lugares donde realizaron las grabaciones? Es decir, ¿y qué tipo de, de transporte has utilizado para llegar hasta estas comunidades? Nosotros... Utilizamos bueno, el mismo transporte que utilizan ellos. Llegamos en un primer momento hasta Villatunari y a partir de ahí comenzamos una travesía entre autos, luego caminando horas, horas y horas de caminata, luego horas y horas y horas en bote. O sea, exactamente el mismo procedimiento que utilizan ellos cada día en su cotidianidad. Y claro, hablamos de botes son embarcaciones sí, pequeñas, artesanales. pequeños botecitos hechos por ellos mismos, algunos tienen su motorcito fuera de borde, algunos tienen ellos le dicen peque, eh, algunos son uh, con sus remitos, en fin, ese es el tipo de, de transporte que más utilizan y lo demás es caminar, mucho caminar. Ahora eh, hablamos de cómo llegar a la comunidad, cómo viven estos jóvenes médicos, con qué realidades se encuentran, es decir, cuáles son los principales problemas que les toca atender. ...a los comunarios de estos lugares. ¿Cómo viven estos médicos? Estos médicos viven eh, completamente insertados en la comunidad. Son otro más de la comunidad. Incluso en muchas comunidades son considerados eh, casi eh, una autoridad. O sea, cualquier problema o cualquier situación consulta y ha traído ante este médico que ya es visto como alguien de relativa ascendencia en estas comunidades. ¿no? El médico vive como mismo vive en los comunarios. El médico tiene su pawichi. en muchos casos tiene en su propia consulta detrás, tiene un cuartito, su consulta que son consultas eh, construidas con recursos de los propios comunarios, o sea, son en muchos casos consultas de madera, eh, con, o sea, con techo de zinc tienen algunas, con un piso de madera o muchos pisos de tierra, o sea, eh, son condiciones bastante eh, sencillas, pero con esas condiciones el médico eh, garantiza la atención básica de la comunidad viviendo con ellos, atendiéndolos a ellos y en completa interrelación junto, tanto con los comunarios como con los anteriores eh, médicos que trataban las dolencias de esa comunidad, que eran los médicos tradicionales, entonces en constante interrelación viven estos médicos con eh, los distintos habitantes de la zona. Ahora, Viviana, ¿por qué definen eh, el TIPNIS? ¿Por qué decidimos ir al TIPNIS? Exacto, ¿por qué documentar eh, la presencia de estos jóvenes médicos en el TIPNIS? ¿Cuál fue el criterio para elegir este lugar? Nosotros como agencia internacional de noticias eh, tenemos como premisa... Eh, siempre intenta retratar las realidades de, de, de las sociedades y de, las, de los sectores, perdón, de los sectores sociales quizás eh, no tan eh, visibilizados anteriormente. Siempre habíamos notado que el Timnis era eh, foco de conflictos y, y tal, y, y no se veía quizás otra realidad que puede tener que es un lugar hermoso y que, amén de las características o, o situaciones que puedan encontrar ahí, eh, también tienen eh, una realidad digna de ser contada y en este caso una realidad que cambió hace unos años gracias a la presencia de estos médicos ahí y queríamos contar eso. Queríamos contar cómo ahora en el TIPNIS eh, estas personas tienen esa asistencia médica que evita en muchos casos muertes por eh, enfermedades tan Tan comunes, o sea, que ni siquiera deberían ser mortales como una infección respiratoria aguda o como una enfermedad, una infección diarreica o algo así, una enfermedad diarreica, perdón, eh, queríamos de, eh, documentar eso, o sea, qué está pasando en el TIMNIS, qué, eh, ¿qué está pasando con la atención médica de estas comunidades y de manera general también qué está pasando con la atención eh, general, global, de, a estas comunidades, desde el, desde el Estado, el Gobierno y. y cuál es su interrelación con estas personas, cuál es su interrelación con la naturaleza, cuáles son, además de lo que ya todo el mundo debe saber, que es una, una comunidad de la Amazonía y demás, son zonas amazónicas, eh, ...cuál es su riqueza natural también, porque no, o sea, el, además de esta interrelación con el médico y la comunidad... ...el documental aborda y tiene muchas imágenes preciosas a mi juicio de eh, la riqueza natural que tiene el tibnis... ...de su fauna, de su flora, de sus eh, de ríos, de sus, en fin, es un lugar hermoso y es digno de, de conocer. Y, y bueno, también me imagino que retrata un poco eh, las tradiciones, los usos y costumbres también... De la comunidad que vive allá También, o sea, el Timnis eh, Tiene varias comunidades indígenas Habitando en ellas, entre ellas el, Las moños Trinitarios, que fue las que visitamos eh, Los Yuracarés Y los Yuquis Nosotros estuvimos solo en Mojeños Trinitarios Pero sí, eh, retratamos bastante O sea, hay pinceladas de Sus costumbres, sus tradiciones Sus festejos Ahora, Viviana ¿Qué te quedó de este tiempo de viajar, adentrarte en la selva, en el tipnis, ¿cuáles son, de repente esa anécdota que marcó tu presencia en el lugar? Anécdotas muchas, es que es casi imposible. O sea, cada día un, era un día imposible de olvidar. En primer lugar para enfrentarte a una realidad totalmente distinta a la tuya, en segundo lugar para estar en un lugar tan lindo, o sea, un sitio tan hermoso. En tercer lugar, esto es sin orden de importancia, ¿no? Sí, en tercer sí, sí, lugar, no, no hay problema. la gente, las personas. O sea, en tercer lugar, eh, a mí me pareció totalmente eh, fascinante el estar en contacto con esas personas. Son personas súper hospitalarias, son personas súper solidarias, son personas. Eh, nosotros éramos extraños para ellos y nos recibieron con una, eh, eh, con un nivel de, de con penetración, de comprensión, de, de, de esperanza también, eh, que era indescriptible, o sea, compartían lo que no tenían y lo que tenían, o sea, salían a buscar eh, lo que hubiese para, para atendernos bien, salían a cazar, a pescar, para darnos comida, se, se engalanaban, alguna señora, incluso esta anécdota me gusta mucho, una señora que había... He eh, escuchado que había visitas por la zona y tal, y que íbamos a su comunidad, se fue en San Juan Bautista, y la señora se ha hecho un vestido verde, o sea, se lo había comenzado a hacer antes, pero se lo ha terminado para la visita, y ha salido con su vestidito verde y toda peinadita con lacitos verdes en la cabeza, muy bonito. o sea Y ese contacto con la gente, ese eh, saber que aun cuando quizás no tienen esa eh, cantidad de, de condiciones o de... O de, de recursos. O, de recursos para, exacto, o de recursos para atender, así todos dan lo que tienen. O sea, eso claro, para era mí fue un acontecimiento eh, que estén ustedes ahí. Total, nos hicieron fiestas, nos eh, tocaron violines, porque hay incluso en una comunidad en Puerto Pancho un señor que toca el violín, uh -huh. y nos tocaban los violines, y nos, nos acompañaban a todas partes para ayudarnos con los tránsitos, todo eh, yo creo que eso fue una de las mejores eh, experiencias que he tenido en mi vida, tanto profesional como personal. Muy enriquecedora fue mi visita al Tignis. ¿Y qué te decía la gente? Eh, es decir, tú bien lo decías, eran extraños pero los recibieron como parte de la familia, como parte de la comunidad. ¿Qué era lo que te decía? ¿Qué, qué te pedían de repente que muestres en el documental? Eh, me imagino que te decían, este árbol o esta parte del río es muy linda. Exacto, o sea, eran personas que llegabas de repente y te, te, te explicaban incluso dónde hacían sus sembraditos si te llevaban al sembradito, te mostraban que ellos se enorgullecían muchos de haber construido las las sea los consultorios médicos, se enorgullecían de estar construyendo su escuelita, digamos en un, en un momento aún, en la que estaban construyendo su escuelita, eh, ellos mismos ahí trabajando bajo sol, bajo lluvia, incluso empezó a llover muy fuerte, y ellos seguían trabajando en su escuelita, y te decían, mira nuestra escuelita y, y, y fílmanos, y, y mira en nuestro río, en el río hacen absolutamente todo, el río es... Eh, ...un elemento medular en la vida de estas comunidades... ...incluso en la conexión entre una comunidad y otra... ...todo es a través del río... ...absolutamente todo... ...y todo lo hacen que en el río... ...y tienen una relación eh, muy estrecha con él... Entonces, eh, todo, todo eso, o sea, sus, sus costumbres a la hora de pescar, se iban a las 3, 4 de la mañana a pescar, luego los baños eran en, igual en el río, eh, la recreación también es en el río, o sea, toda, esa, toda esta compenetración de los comuneros y la naturaleza, en específicamente el río, era, está ahí en, en el documental y es una de las cosas que nos pidieron que, que reflejáramos. Y bueno, para ya terminar, agradecerte Viviana, eh, me imagino mil anécdotas, Mil historias que veremos eh, más o menos resumidas en esta serie de documentales eh, que hoy justamente va a ser la presentación a las seis. Así que eh, la invitación por parte de ti como directora para que la gente pueda asistir de manera libre y gratuita esta tarde. Eh, pues esperamos que puedan asistir a esta presentación de la serie documental Médicos en el Tibnis. Es una serie documental que tiene una duración total de, de una hora y media, pero que es bien eh, enriquecedora, bien bonita. Y les recomiendo, no por ser directora, sino ya como televidente, que puedan asistir y puedan apreciarla. Y bueno, y nosotros como bolivianos, para conocer también parte de lo que es el Titnis, que ha sido muy sonado por distintos conflictos, a raíz de eso mucha gente... Eh, ha empezado a conocer qué era el TIPNIS y bueno, ahora nos toca como bolivianos y como había ya la televisión, conjuntamente en coproducción con Prensa Latina, la corresponsabilidad de Bolivia, se ha realizado este documentales médicos en el TIPNIS. Muchas gracias, Viviana. Gracias a ustedes por la invitación, gracias. Y nos vemos esta tarde. Nos vemos. Esta tarde, ya sabe, la invitación a las 6 de la tarde en el Teatro del Palacio de Telecomunicaciones, esto en el edificio del Correo, ahí en la avenida Mariscal Santa Cruz de la Ciudad de La Paz.